Sí. Eh, ¿cuál es la bueno la situación fue es que se produjo una discusión entre ellos, entre él, ellos quiénes, entre el matador y mi hermano fallecido. Entonces él primero lo partió con su pistola de reglamento, su arma, luego se llevó al médico, se coció y cuando él estaba en la casa, se produjo nuevamente la discusión y ahí él le disparó. Es todo lo que yo sé. Eh, ¿Tienen usted identificado a esta persona? Sí. ¿Quién es? ¿Y ¿A qué se dedica? Él es de la DICRIN. Amén. A tu, amén. amén. Amén. Sí, ¿Y ¿y está ejerciendo. ¿Cómo se llama? Yo no sé, ¿no? No, ah. no tenemos el nombre ¿Saben ahora? ustedes por qué se originó esta discusión? No, yo no sé. ¿Y su hermano, a qué se dedicaba? Él lo que trabajaba en el mercado, era una persona de trabajo que no se metía con nadie. Pero parece que estaban en bebida y ahí ocurrió el hecho. ¿Dónde y cuándo sucedió esto? Eso ocurrió en y ayer. A las 6 de la tarde. Eso queda en el barrio Barrio Libertad. Maridal Bautista Belén.